Vamos a dar comienzo a esta sesión de clausura y de puesta en común del programa Laboratorios Ciudadanos Distribuidos en su segunda edición. Eh, yo soy Laura Fernández de Media Lab, eh, una institución municipal del Ayuntamiento de Madrid que como sabéis ha promovido este programa eh, junto con la Subdirección General de Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Eh, pues es una alegría eh, compartir con todas vosotras y todos vosotros este, esta, esta sesión y este momento. Eh, queremos daros, daros la enhorabuena por todas las experiencias eh, que con seguramente mucho, mucho esfuerzo y, y mucho cariño habéis, eh, habéis promovido, todas las experiencias en las que habéis participado de, de una u otra manera. Y, y bueno, lo habéis hecho pues desde, desde lugares muy diversos, no creo que estaremos aquí eh, representados eh, instituciones, entidades de, de todo el ámbito iberoamericano y además eh, pues estamos entidades e instituciones que son eh, muy, muy diversas, ¿no? diferentes tipos de, de organizaciones eh, por sus ámbitos de acción, por sus escalas, desde organizaciones eh, grandes, pequeñas, eh, de todas las escalas de la administración pública, también entidades eh, independientes, eh, pues es, eh, toda esa, esa diversidad es una de las riquezas ¿no? de, este, de este programa, que como sabéis lo que pretende es eh, promover este tipo de, de experiencias, de organizaciones que llamamos laboratorios ciudadanos, y que son esos espacios de encuentro donde personas, diferentes, que tienen diferentes perfiles, intereses, eh, se, se reúnen para trabajar en, en proyectos concretos que pueden dar eh, respuesta a las necesidades de sus entornos más cercanos. Y a la vez que se promueve la creación de estas experiencias, también el programa eh, pretende contribuir a crear redes de colaboración, que son las que, bueno, con estas acciones simultáneas de de Laboratorio Ciudadano, eh, pues queremos eh, eh, fortalecer ¿no? estas redes de intercambio entre experiencias que, aunque estemos en lugares diferentes y en entornos diferentes, podemos tener inquietudes comunes, eh, necesidades comunes, eh, proyectos que se pueden eh, alimentar y, y enriquecer mutuamente. Entonces, eh, bueno, os cuento eh, brevemente eh, la estructura de, de la sesión. Eh, ahora, bueno, creo que más o menos todos los, todas las personas que estáis eh, conectadas tenéis los, los micrófonos y las cámaras eh, apagados, que es como ahora nos podemos seguir mejor en esta primera parte de la, de la sesión en la que vamos a hacer como pequeñas eh, intervenciones, pero luego la parte principal de la, eh, de la sesión será este debate abierto, esta eh, conversación en la que sí que os invitaremos a, a todos a que podáis activar vuestras cámaras y micrófonos y podamos eh, vernos y, y escucharnos. Eh, después de esta breve introducción va a hablar eh, Diego Gracia de la Subdirección General de Bibliotecas de, del Ayuntamiento que va a hacer un poco un balance de, de lo que ha sido esta, esta edición del programa y eh, después eh, daremos paso también a, a las entidades colaboradoras, Iberbibliotecas y la Fundación eh, Madrid Más D que van a decir también unas palabras sobre, de balance sobre lo que ha sido la experiencia. Y después hablará también eh, Susana Moliner de Grigri, que nos va a hablar un poco del acompañamiento específico que se ha dado a, a laboratorios en la ciudad de Madrid, pero también de lo que ha sido la experiencia en el uso de la web de Labs Bibliotecarios, que como sabéis eh, se estrenó para esta edición y, y, y ella ha estado también dando acompañamiento a, a todas vuestras experiencias para poder eh, aprovechar esa, esta plataforma de, de documentación y de creación de red también entre todas las, las experiencias. Eh, yo creo que con esto ya eh, podemos dar paso a, a Diego, a Diego Gracia, que, como digo, va a hacer este, este balance también de, de lo que ha sido la edición. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, soy Diego Gracia, como ha dicho Laura, eh, trabajo en la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, y, ¿Sí y sí. bueno, eh, nada, brevemente quería comentaros pues, un par de cosas que ya pues, Laura también ha comentado, ¿no? que es el proyecto de colaboración entre Media Lab y el Ministerio de, eh, de Cultura, de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria, que llevamos trabajando juntos desde el 2017 en el proyecto Laboratorios Bibliotecarios, en el cual se desarrolla este, esta iniciativa de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos. Voy a compartir la pantalla. Eh, nada, Simplemente comentaros que, es, que surge esta iniciativa de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos como una respuesta a la pandemia y que, bueno, que nos preguntamos qué podíamos hacer desde laboratorios bibliotecarios para, para ayudar a, o para facilitar un poco este, eh, eh, la respuesta a este, a este reto que se planteaba entonces. Y, pero que, bueno, quiero decir que también trasciende, trasciende la pandemia, ¿no? Es, eh, lo que queremos es que las bibliotecas y otras instituciones culturales conozcan esta metodología y la pongan en práctica, ¿no? Que incorporen esta forma eh, de trabajo a, a, sus, a su día a día. También, como ha comentado Laura, pues el otro, el otro objetivo es crear una red internacional de colaboración en torno a esta iniciativa y, bueno, y ofrecer un espacio donde consultar los laboratorios y los proyectos, donde los participantes tengan un espacio en el que poder con, eh, conectar unos con otros eh, para preguntarse dudas, buscar eh, colaboraciones, etc. Eh, para conseguir esto, eh, estuvimos diseñando a lo largo de este año eh, la web lasbibliotecarios.es, las que supongo que la mayoría la conoceréis, pero que si no, os invito a, a que la consultéis. Y, y bueno, pues, eh, nada más, simplemente pues, voy a dar unas cifras sobre lo que ha supuesto la, eh, la edición de este año. Y, y bueno, eh, inscritos al curso, eh, como sabéis, esta iniciativa consta de un curso en el que se muestra cómo hacer un laboratorio eh, ciudadano y a esta primera fase se apuntaron 3.349 personas. Como veis, eh, de Latinoamérica hubo pues eh, dos tercios, quizás, 2.200 personas, eh, 1.026 de España, y luego hay, bueno en Portugal, 103 también, que me que quería, quería resaltarlo aquí, 103 personas de, de Portugal, y eh, del resto, hay bueno 23 del resto de países que hay, pues, muy poquitos de, de, de varios. Eh, respecto al tipo de instituciones, el 50%, la mitad, son bibliotecas de, de varias tipologías. Hay, sobre todo, públicas, pero también hay universitarias eh, y escolares. ¿no? Eh, centros educativos, hay un 12%, asociaciones un 14% y, bueno, quería... Eh, destacar estas tipologías, distribución por género también es algo que, que nos parece importante e interesante resaltar, el 71% son mujeres, el 27% son hombres, eh, y por edad, pues nada, como veis el grueso de, de las personas son, um, son de la franja de entre 30 y 49 años, hay... Bueno, luego un 25% que son de 50 a 75, pero bueno, y luego hay gente más joven, pero bueno, el, el grueso son de entre 30 y 49 años. Eh, nada, solo, solamente destacar esto en de la segunda fase, eh, que se corresponde con eh, la invitación a eh, poner en práctica los conocimientos adquiridos... Y montar un laboratorio eh, ciudadano en la institución en la que se trabaje, o en la organización o, eh, en, la que se, en la que se quiera desarrollar. Eh, destacar que hemos dado un acompañamiento desde la organización del, de, de esta iniciativa. Que, bueno, eh, el acompañamiento ha consistido en eh, reuniones quincenales con eh, las personas que han organizado laboratorios y en las que bueno, pues se planteaban dudas, eh, obstáculos, y se intentaba pues, resolver estas, estas, est eh, estas dudas que, que hubiera. Y también hicimos alguna dinámica para, eh, de, de encuentro entre distintas tipologías de instituciones para que se comentasen un poco los, eh, los problemas comunes que pudiese haber y, Hicimos unas, unas dinámicas de este tipo. También abrimos una cuenta de Telegram, eh, un grupo de Telegram, perdón, que, el que en estos momentos hay 75 personas son, eh, que han organizado laboratorios en esta edición y que bueno, han estado muy activos, han compartido eh, pues, eh, muchas fotos con los resultados y durante el proceso pues, se lanzaban ahí preguntas, cuestiones. Eh, dudas que había y fue también una, un ámbito pues donde donde funciona muy bien esto de, de, de consultar dudas y de crear la red esta que se sustancia un poco en, en, en este tipo de, de acciones ¿no? eh, Nada, unos datos aquí eh, este año en esta edición se han, eh, se han creado o se han eh, eh, se han creado 53 laboratorios, la mitad de ellos son en bibliotecas, eh, 24 en España, 29 en Latinoamérica. En estos momentos hay 14 que están en fase documentado, es decir, que han, realizado, han ya eh, hecho todo el proceso de, de laboratorio y, eh, y han documentado todo el proceso en la web que os comentaba antes y de todos ellos pues se han desarrollado entre todos 115 proyectos, ¿no? que nos parecen unas cifras pues, muy interesantes porque luego todo esto se traduce en, en, en unas buenas prácticas o en, en, en eh, experiencias que se pueden... Eh, que están, están documentadas a través de la web y se pueden consultar por cualquiera que le interese eh, ver los resultados. ¿no? Eh, pues nada más, yo con esto termino. Esto es el buzón de el correo electrónico que hemos habilitado en, en la web para que podáis escribir si tenéis alguna duda y tal. Y, y bueno, nada más. Dejo de compartir la pantalla. Y eh, a ver. Bueno, pues nada. Eh, Después de, voy a dar paso a, unos, a un bloque de vídeos. Hemos confeccionado este año, eh, con, el, con las aportaciones de las personas que han desarrollado eh, algún laboratorio, nos ha, eh, hemos pedido que nos mandasen sus, eh, unas pequeñas intervenciones con las, eh, con las cuales hemos confeccionado eh, tres vídeos eh, que, os que queremos mostrar en esta, en esta sesión. Eh, esta intervención termina con este bloque de vídeos, pero... Eh, eh, y luego daremos paso al, al bloque de entidades colaboradoras. Muchas gracias. Hola, les saludamos desde Pollen Lab Comunidad de Ideas, un laboratorio ciudadano que se realizó en Tlatloquitepec, en la Sierra Norte de Puebla, en México. Estamos muy contentas de haber participado en los labs bibliotecarios. El laboratorio sigue en marcha con Lonchera Saludable, Mi primer huerto y Leer, Leerme y Moverme. Podrán ver los resultados en la web. Hola, mi nombre es Estela, vivo en Argentina. Quería comentarles que un laboratorio ciudadano es una oportunidad de juntarnos con otras personas y generar cambios. Y creo que después de esta pandemia no hay nada más lindo que hacer, aquello que no está hecho. La potencia de una compleja red de actores hizo concreta a biblioteca en la ocupación Manuel Aleixo. Un jeito de habitar y producir sentidos na cidade. En esta fase del laboratorio me quedo con la magia de las dos convocatorias. Nos llegó un proyecto maravilloso que mejoró el planteamiento inicial. Y con la segunda se dieron de alta personas con experiencias y perfiles muy diversos y deseosas de participar por compartir estas mismas inquietudes por las que el laboratorio había sido dibujado. É um projeto de, de inovação, pensando na sociedade. Quando a gente está num lugar desse, com todo mundo pensando em propósitos maiores para a sociedade, para a coletividade, você diz, não, eu preciso estar aqui e eu preciso que outras pessoas estejam aqui também, porque se engajar em algo que muda a vida de muitas pessoas, é maravilhoso. Amém. Sem perdão, não é uma película. O sangue é vermelho. Rompe reglas ya. ¿Qué salas Rompe reglas ya. nuestro laboratorio en tu vida. Nada, como os comentaba, empieza ahora la sesión con las entidades colaboradoras. Van a presentar Leticia Vargas por parte de Madrid Más D, Cintia Mendoza por parte de bibliotecas y Susana Moliner por parte de Grigri. Muchas gracias. Leticia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero, eh, recalcar que es una alegría estar hoy aquí y poder felicitaros ¿no? por el resultado de tanto trabajo. Eh, dar las gracias a las entidades colaboradoras, al Ministerio, a Media Lab y especialmente a las instituciones que han desarrollado laboratorios en universidades y centros de investigación. Eh, como ha comentado Diego, eh, yo hoy estoy en, en representación del área de cultura científica de la Fundación Madri+.D., más D. Eh, que lo que ha pretendido con esta iniciativa es fomentar la creación de laboratorios ciudadanos, como he mencionado, en universidades y centros de investigación e innovación, así como la colaboración entre ellos ¿no? en el contexto de la Comunidad de Madrid. Eh, también con, un poco con la intención de, de que este proyecto sea, no tanto desde lo, lo divulgativo y científico, también con la intención de crear espacios de producción de conocimiento de diferentes disciplinas y, y desde distintos ámbitos de experiencias más allá del mundo académico. En este periodo eh, se han articulado y desarrollado con el asesoramiento y la asistencia del equipo formado bueno, por Lorena Ruiz y Isabel Ochoa, que no, y Marcos García, que también está hoy aquí, eh, cinco laboratorios ciudadanos, cuatro en universidades y uno propuesto por dos centros de investigación. Estaba prevista igualmente la realización de un quinto laboratorio sobre energía y sostenibilidad eh, con el Instituto IDea, pero bueno, finalmente no pudo desarrollarse, aunque tiene ideas de continuidad. En total han sido 22 proyectos seleccionados en los que han participado hasta 149 colaboradores. Eh, las universidades que, que han participado han sido la Universidad Complutense de Madrid, con el Laboratorio Ciudadano organizado por el Aula de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Políticas, el Lab Tejedora, la Universidad Politécnica con el proyecto Experimenta Mates, eh, impulsado por la Protocomunidad Series y, eh, y dentro de la Alianza Europea de Universidades Elisa. La Universidad Rey Juan Carlos, que ha realizado 12 proyectos creativos relacionados con, la, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Universidad de Alcalá de Henares, eh, eh, realizando el CRAI Ciudadano, laboratorio ciudadano impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Urban Lab de Ciemac, que es un laboratorio ciudadano impulsado, como he dicho, por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y el Instituto de Salud Carlos III. Eh, dentro de todo este proceso ha habido una labor de, de acompañamiento desde, desde el inicio, eh, porque, bueno, yo reitero que al principio he dado las gracias por tanto trabajo, porque creo que es la frase que más se ha repetido. No, no sabíamos que había tanto trabajo detrás de todo esto. Eh, el papel de asesoramiento y de acompañamiento ha sido desde el inicio con estas dudas. Eh, profundizando en la metodología y posteriormente eh, acompañando en cada uno de los sitios importantes de, del proceso, ¿no? desde, desde el desarrollo de la metodología hasta el acompañamiento en, en la convocatoria de colaboradores, selección de proyecto y posteriormente la realización de los talleres de pro eh, Como Como datos un poco... Conclusorios, ¿no? Es el interés que ha descortado esta metodología entre las universidades y centros de investigación y otras organizaciones como una manera un poco de abrir la, la institución que, que la perciben desde fuera, la ciudadanía, a veces como algo un poco cerrado. Eh, también el potencial de los proyectos desarrollados para la mejora de las instituciones y de la ciudad y también como el vínculo entre la universidad y algunos ayuntamientos como el de Alcalá y Aranjuez que han, que han colaborado próximamente. El hecho también nos ha parecido significativo de que cada una de las iniciativas de los eh, laboratorios y muchos de los proyectos eh, quieren continuar eh, y, y en ese sentido, bueno, pues se ha ayudado con, con, también con la documentación y con el acompañamiento un poco de, de principio. Sí, Diego, no sé si queréis que me extienda un poco más o damos paso a Cintia. Bueno, Cintia no, no se ha podido conectar aún, eh, pero bueno, que podemos pasar a Susana. Susana, si quieres, y si, si cuando se conecte Cintia podemos darle paso para que intervenga yo también. Susana. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los eh, organizadores ¿no? de este de este maravilloso espacio de trabajo compartido y colaborativo. Y lo, como comentaba Leticia, muchísimas felicidades a todos los laboratorios, las iniciativas y la verdad que resulta súper emocionante poder eh, eh, bichear ¿no? en, en todos los proyectos que se están llevando a cabo y esas ganas ¿no? por, cambiar, por cambiar las cosas. Eh, nuestro papel en el caso de Grigri ha sido acompañar a, a espacios vecinales, Ciudadanos y bibliotecas eh, ubicadas en la ciudad de Madrid. Eh, nosotros hemos estado acompañando nueve laboratorios, eh, desde centros sociales comunitarios, como el caso eh, del centro Comunitario Guatemala, hasta bueno, eh, espacios como... Como, como experimentaciones horizontales, ¿no? con la Fundación Mimo, hasta la Biblioteca María Moliner, con ese maravilloso proyecto de una biblioteca, un jardín. No me voy a alargar mucho en los roles de acompañamiento, pero creo que lo ha explicado súper bien Leticia. ¿no? Nuestra labor era un poco pues, eh, intentar eh, dar algunas claves ¿no? en el proceso de implementación de la metodología de la del orden ciudadano, pero sí que me gustaría eh, recalcar eh, la labor que hemos tenido, que hemos tenido la suerte de acompañar el proceso de la creación. Eh, de la web de laboratorios eh, bibliotecarios, eh, gracias al, al, a los, los mantos ha Estado de nicotillas de Nodo Común, que ha hecho todo el desarrollo web eh, de, esta, de este repositorio. Hemos tenido, eh, ha colaborado también en la parte gráfica Majo Castel y en la parte de diseño social, he estado junto con Itiar eh, García, ¿no? Y la idea de este espacio de documentación, de repositorio, era, bueno, nosotros que hemos estado trabajando en los otros ciudadanos previamente a este programa, pues creíamos que era súper importante tener un espacio común donde podíamos eh, buscar, eh, eh, visitar y conocer en detalle los diferentes eh, proyectos que se prototipan, buscarlo eh, a partir de diferentes... Eh, sea por los ODS, sea por diferentes características que queríamos eh, recoger y eh, este espacio pues pues lo que, eh, que quiere de alguna manera es dar esa sostenibilidad al proyecto una vez que se termina el laboratorio los proyectos están prototipados con esa documentación que a veces tanto cuesta ¿no? pero bueno como comentaba antes eh, Diego hay una parte que ya están documentados que se pueden visitar y animamos a todos los laboratorios que todavía no han podido terminar esa documentación de cada uno de los proyectos que es algo sumamente importante justamente eh, no solamente para explicar, eh, inspirar perdona, y replicar estos proyectos como un proceso abierto ¿no? eh, y, en, y en, en constante transformación eh, para que otros puntos del, ¿no? de, en, otros, en otros lugares de otros territorios puedan recoger ese, ese testigo y poder eh, eh, eh, mejorar ese prototipo, sino también como una manera de generar y conectar comunidades ¿no? y poder eh, conocer qué otras personas y en qué otros lugares tienen intereses comunes a los vuestros. Y con eso creo que dejaría ya mi presentación, tengo muchas ganas de escuchar y de que comience el debate, pero previamente daremos paso al segundo bloque de, de vídeos de las diferentes experiencias que se ha tenido en esta, en esta segunda edición del curso de los autores distribuidos. Así que cuando queráis, Catalina, te, te damos paso para que nos pongas el eh, segundo bloque de vídeos. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas porque en el laboratorio de revisión participativa hubo muchos colaboradores, promotores, muy creativos, muy interesados en llevar a cabo este laboratorio y por supuesto que nosotros estamos interesadas en que los prototipos se puedan llevar a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes, laboratorios distribuídos. Mi nombre es Sonia Novaes, organizadora del BR Rotas Literarias y e Ambientales de la Biblioteca Pública de Brotas, São Paulo, Brasil. Quiero decir que fue una honra, un um placer inmenso en em saber que juntos podemos contribuir para un um mundo mejor. Este laboratorio ha empezado como una incógnita. No sabía dónde me estaba metiendo. Y después pues ha sido algo inquietante porque no sabes si llegamos a la gente, si hay proyectos, si hay colaboradores, si van a congeniar, si esto va a seguir adelante. Y al final es totalmente enriquecedor ver que hay gente con los mismos intereses dispuestos a bloquear un fin de semana para, para prototipar y producir cosas diferentes. Pues nada, aquí estamos en el Laboratorio ciudadano de Cuenca y es nada justo un placer eh, fomentar la participación ciudadana, crear alianzas y mejorar nuestros barrios. La Biblioteca Miguel Hernández Puente de Vallecas, con una enorme ilusión, quiere transmitir su energía positiva a todos los vecinos y vecinas del distrito para que se pongan las pilas y colaboren con ella. Vallecas. Con esta, conéstate tú también. Barrio. Necesidad común. Deseo De colectivo. Creación. Innovación. Aprendizaje. Experimentación. Compartir. Solidaridad. Red. Reflexión. Debate. Participación ciudadana. Todo eso es para mí. para mí. Montevideo, Montevideo Laboratorios Laboratorio Vecinales. Vecinales. La experiencia ha sido muy positiva. Ahora estáis viendo en directo la última fase del laboratorio. Son historias que nos han atravesado a todos y nos han permitido regresar a los abrazos a través de los libros humanos que han compartido sus experiencias vitales. Volveremos a repetir el laboratorio. Muchas gracias, Catalina. Yo soy Mariana Cancela, la coordinadora de este programa. Y antes de dar paso, a esta sesión abierta de debate que creo eso, que tenemos todos muchas ganas de escucharos. Os voy a pedir dos cositas. La primera que es, es eh, que os renombréis eh, con, la, con el nombre que aparecéis en Zoom. Muchas tenéis ya vuestro nombre completo, pero otras personas solo ponen eh, su primer nombre, sin los apellidos, el nombre de la institución. Así que pedimos que, si es posible, eh, pongáis vuestro nombre completo y la institución o laboratorio que estáis representando. Eso por un lado. Y luego eh, os vamos a pedir que todos que estéis aquí prendáis la cámara un momentito porque antes de empezar el debate queríamos hacer una foto común, una foto conjunta, una foto de familia para registrar este, este momento. Luego si queréis la podéis apagar, no hay problema, pero eso durante un momentito encendáis todos por favor la cámara y, y saludéis y que vamos a hacer esa, ese registro familiar. ¿Listo? Perfecto, he hecho unas cuantas fotos, ya habéis salido todos y todas muy guapos y muy guapas. Y bueno, como hemos hablado en su momento, la idea que los protagonistas de, vos, de, de hoy seáis vosotros, ¿no? que fuisteis quien trabajasteis muy duro durante estos últimos meses y que ves, pues, en marcha laboratorios en formatos súper interesantes, en lugares y, y en realidades muy distintas, ¿no? Ves, pues, laboratorios en zonas rurales, en zonas urbanas, en ocupaciones, en diferentes tipos de instituciones. Y, y lo más bonito es que os habéis apropiado de esta, de esa metodología propuesta, pero habéis creado nuevos tipos de laboratorios totalmente diferentes, o sea, habéis innovado y habéis avanzado un montón en ese sentido y, y seguro que el impacto que habéis generado en vuestro territorio, en vuestras instituciones ha sido enorme. Así que queremos, queremos escucharos. Y, y entonces ya hemos optado por ese formato de conversación abierta en torno a algunas preguntas que os voy a ir lanzando para que sea como una... Una dinámica más ágil, más práctica, porque yo creo que estamos todos súper saturados ya de eventos, de presentaciones online, muy estática, de mucha escucha, entonces queríamos repuesto, ¿no? Algo pues más, más participativo y, y más divertido. Lo que sí pedimos es que es muy importante que hagáis intervenciones breves, porque somos muchos y queremos que todo el mundo pueda participar, entonces, si estáis contando algo y veis que empieza a sonar como una cancioncita de fondo, es que habéis superado el límite de tiempo, que será como unos dos minutos más o menos por intervención, entonces tenéis que ir concluyendo lo que, lo que estáis contando, ¿vale? Y para que todo sea un poco ordenado, podéis pedir turno de palabra por el chat o levantando la mano, entonces os voy dando paso. Y, y bueno, hemos, habíamos pensado inicialmente eh, pues, hacer como algunas preguntas más clásicas, ¿no? Acerca de la experiencia que habéis tenido, tipo, eh, ¿qué tipo de transformación ha generado vuestro laboratorio? ¿Cómo os habéis organizado? Etcétera. Pero en realidad eh, la página web que ha comentado Susana antes recoge toda, toda esa información y, a veces, y ahí mismo podéis encontrar también mucho, muchos más datos relacionados con cada laboratorio. Así que hemos optado por proponer cuestiones que aborden más como la, la intrahistoria de, de los laboratorios, ¿no? Esas cosas que están en las bombalinas, en las entre líneas, y que al final son, son las historias que pueden explicar mejor el laboratorio que cualquier otra narrativa. Entonces, y también es más divertido, ¿no? Compartir ese tipo de anécdota. Así que, dicho eso, vamos allá, vamos con la primera cuestión. Eh, ¿Qué es? Nos gustaría mucho que contaseis qué cosas os han sorprendido mientras organizabais o mientras realizabais el, el laboratorio, no? cosas que no se habían planificado y cómo habéis eh, gestionado esas situaciones inesperadas, porque al final un laboratorio es, es eso, estar eh, lidiando todo el tiempo con incertidumbres. Eh, también pueden puede ser como anécdotas divertidas o algo interesante, algo fuera de común que, que queréis compartir. Entonces, vamos a ver quién, quién empieza. Recuerdo que podéis pedir el turno levantando la mano, que es una herramienta de Zoom que podéis encontrar aquí en la barra inferior, en el botoncito que pone reacciones, que es como una carita, o si no, podéis escribir eh, en el chat, como quiero hablar, y, y ya lo apunto aquí. Vamos a ver quién... ¿Quién se atreve a romper el hielo y contar la primera historia? Bueno, ya tenemos aquí dos valientas, eh, primero Cristina y luego Sonia, y luego Florencia. Adelante, Cristina. Vale. Vale. Bueno, pues eh, el primer imprevisto que nos pasó fue que eh, un promotor que propuso hacer un proyecto sobre otras miradas de cine eh, teníamos programada dos sesiones y en la primera sesión nos dijeron que no podían venir porque eh, se habían quedado sin voz el que iba a, a dinamizar todo el proceso del laboratorio. Y bueno, pues con otros colaboradores que se habían apuntado a hacer el proceso, eh, empezamos a hacer otros cortos y creamos unos debates y unas dinámicas distintas de manera así a lo loco y bueno, al final salió muy bien, pero la primera sesión fue como, madre mía, empezamos bien. <risa> Muy bueno, Cristina, gracias por compartir y bueno, y veo que habéis salido del paso muy bien, ¿no? Es que es, esas cosas suceden y es importante también en esos momentos y confiar, ¿no? Confiar en la gente que está, confiar en la, que, la ciudadanía, confiar que podemos organizarnos de otra forma y, y saber, pues eso, gestionar esos imprevistos. Bueno, Sonia, adelante, gracias Cristina por compartir. Hola, permiso de hablar en portugués. Sim. É, a, a grande surpresa foi não ter o espaço que a gente havia planejado logo de início, que seria um espaço muito amplo da, da Biblioteca Ambiental. E fomos nos empurrando e nos empurrando e acabamos é, estando dentro do espaço da Biblioteca Pública, que não é tão grande mas descobrimos que podemos movimentar todas as mesas e, e criar um espaço bem gostoso. E, no final das contas, né, o laboratório acabou saindo de onde ele deveria realmente ser, né? da biblioteca pública e indo para essas rotas que, que depois o pessoal pode buscar, né, como Brotas é o um município uh, mais rural, então nossa ideia... Foi colocar o mapa e, e isso dois, dois projetos maravilhosos onde foi apresentado o prefeito então tá bem agora depois que caminhou então as coisas começaram a ficar mais engajadas e isso que foi o grande divertido da história né não tem espaço e a gente aprendeu a se virar com o que tem Excelente, obrigada, Sonia. Voy a hacer una rápida traducción de lo que nos ha contado, por si alguien no ha entendido, aunque ellos han hablado muy despacito, yo creo que se puede entender, pero por si acaso, que uh -huh. ellos tenían previsto realizar el laboratorio en un espacio amplio y al final no han podido eh, obtener ese, ese lugar, han tenido que adaptarlo a una salita más pequeña de la biblioteca pública, que al principio, pues claro, eso les generó mucha inquietud, pero que al final han adaptado el espacio a sus necesidades y todo ha salido bien. Y que, lo, que luego ella sintió que el laboratorio realmente sucedió donde debía estar sucediendo, que a lo mejor ese espacio fue la mejor opción, ¿no? Y que también eso, de eso se trata en laboratorios, jugar con los recursos que tenemos, que ya nos gustaría tener como oh, espacios muy grandes y todo, pero no es posible. Entonces, hay que jugar con, con nuestras circunstancias y, y no tiene por qué salir mal también un espacio pequeñito. Lo importante son las ganas que están ahí, ¿no? Bueno, gracias, Sonia. Seguimos con Florencia. Gracias, Mariana. Eh, bueno, yo quería platicar que nosotros, pues, en el 2020, de una forma tal vez muy inocente y, o muy ingenua, lanzamos un, un laboratorio sin tener tal vez una, una organización pública o privada que, pues, que nos albergara totalmente, pero sí teníamos la voluntad y, y la identificación de de resolver una problemática y, y gracias al apoyo que ustedes nos dieron pues fuimos formando el Laboratorio de Innovación Social de Tutores de Resiliencia y ahora pues nos han albergado distintas eh, instituciones como el Tecnológico de Monterrey, o sea tutores de Resiliencia se volvió como un laboratorio itinerante y pues ya tenemos varias instituciones, estamos trabajando en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Monterrey y también en un Centro de Asistencia Social donde están los niños que son retirados de sus padres por violencia. Entonces, pues ha, ha sido una, ex, una experiencia muy grata y, y pues agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. Genial. Muchas gracias a ti, Florencia, por toda tu disposición de siempre. Seguimos aquí compartiendo esas historias y esas intrahistorias. Entonces, damos la palabra ahora a Alicia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí por Huesca. Hola, buenas tardes. Pues nada, solamente para compartir como situación inesperada, aunque no del todo, es eh, entender bien la, los roles de promotores y de, y de mentores. Hubo sobre todo una situación que la llamamos la situación de crisis, que en uno de los laboratorios de música pues eh, no, te, no se tenía muy claro eh, cuál era el rol de, de cada uno de ellos y, bueno, pues eh, se solucionó hablando con las dos personas e intentando explicar de nuevo en qué consistía. ¿no? Yo creo que es una... Después hemos hecho evaluación, eh, ayer hicimos una reunión de evaluación y efectivamente yo creo que hay que recalcar antes de iniciar los laboratorios eh, hay que explicar, yo creo que en nuestro caso es una autocrítica eh, mucho mejor este papel. Y luego el servicio de guardería, que pensábamos que solamente iban a venir dos peques que estaban apuntados y se nos desbordó. Y entonces esto también es muy importante, eh, el tener en cuenta la conciliación familiar, ¿no? que fue un éxito, tuvimos que llamar a un refuerzo y bueno, fueron nuestras dos situaciones inesperadas. Yo creo que es súper importante eso que estás contando porque es un aprendizaje que has tenido que sufrirlo en el momento, pero para las demás personas que están aquí que han puesto en marcha un laboratorio y quieren hacer otra edición el año que viene o que están pensando y que todavía, o gente que todavía no ha organizado ninguna experiencia similar pero está pensando poner en marcha un laboratorio, tener en cuenta lo que ha comentado Alicia, ¿no? Dejar claro esos roles, porque es, son roles confusos, son roles que a veces se pueden solapar. Entonces es muy importante no cansar de repetir ¿no? la diferencia entre cada uno y no dar las cosas por hecho. Porque es verdad, cuando estamos en la organización, lo asumimos que, que está muy claro y a veces no, no es tan claro ¿no? para la gente que empieza a participar. Y lo de la guardería, me encanta la idea. La verdad que es, es, es muy importante. Así que eso hay que tener en cuenta. Bueno, antes de seguir, comento que después de Alicia va Filipa, eh, Marilena, Saray y eh, Raton Lab. Y yo lo también. Entonces, para esta pregunta yo creo que ya tenemos los cupos completos, porque tenemos que seguir con un par de preguntitas más. Y eso se nos ha hecho un poco el tiempo encima, pero los que no habéis hablado en esta ronda, pues estáis invitados a, a participar en, en la siguiente. Así que ahora vamos con Filipa. Hola. Hola, ¿me escucháis? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, sí, sí okay. Pues nada, muy brevemente, así. una de las cosas que nos ha sorprendido es que eh, los dos proyectos que han sido seleccionados estaban ocurriendo eh, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Y eran dos proyectos con dos equipos que que han, al inicio han circulado un poco entre cada proyecto para ver dónde se sentirían mejor. Y, y lo que no esperábamos es que se ha dado un poco de competición entre los dos. Era casi una cosa medio juvenil, ¿no? Tenía y, pero también... Eh, yo creo que es algo que se vio a nivel de, de los mismos mediadores, que hay un momento que ya ves que, quién termina primero el, el prototipo, ¿Quién, qué, no? cuál va a ser el resultado final. No es algo que, que lo hayamos solucionado de una forma muy racional, hemos tomado conciencia de ello. Y lo hemos dejado fluir porque yo creo que las cosas transitaban también mucho entre una competición algo divertida y también una entre ayuda, ¿no? Porque al final pues también se ayudaron. Eh, pero esto es algo que, que no estábamos esperando nosotros, siempre hablando del bien común y de todo esto. Y al final pues sale el espíritu competitivo, ¿no? Pero que también les ha eh, alimentado para seguir y para terminar. Listo. muchas muchas gracias Filipa la verdad que qué situación no más más complicada porque es verdad que en los laboratorios siempre se fomenta eso no eh, la, la horizontalidad la colaboración pero es verdad que no hay hay siempre cierta un poquito de competición ¿no? al final es algo como que está un poco en la naturaleza Humana. Y mientras no haya sido demasiado y no, y no haya desequilibrado demasiado las dinámicas del laboratorio que incluso se hayan podido ayudar, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Está ahí, ¿no? Pero sí, entiendo que es una situación un poco complicada de, de gestionar. Bueno, Marilena. Sí, voy a pedir, pedir para hablar en em portugués a Sonia y después Mariana traduce. É, nós vivemos muitas experiências ricas, mas eu gostaria de dizer que o nosso grande desafio era envolver os moradores da ocupação que vivem a situação trágica de não ter onde morar e que a opção foi invadir um prédio para poder ter uma habitação na cidade e, diante desta carência que eles viviam, a gente usar instalar uma biblioteca dentro da ocupação. E no nosso último encontro, que aconteceu sábado, eh, a experiência de ter uma pessoa da palhaçaria no grupo fez da tragédia a alegria de poder eh, contrabalancear tudo isso que a gente vive, e os moradores desse lugar vivem, né? e eles poderem dizer aquilo que eles desejam para essa biblioteca e se envolverem com ela. Isso começou a acontecer de forma mais intensa no último sábado. Entonces, la existencia de ese personaje, el payaso, fue extremadamente importante para nosotros todos. Gracias, Marilena. Qué bonito. Eso puede ser una, una breve traducción, aunque yo creo que también se ha entendido bien porque hablaste muy despacito, pero que el proyecto de Marilena eh, era ser una biblioteca en una ocupación en Brasil y una ocupación ahí tiene una connotación diferente de lo que es una ocupación en España. Una ocupación en Brasil puede ser un edificio o un solar donde muchas familias se instalan a vivir ahí porque no tienen otra, otra opción. Y, y entonces eh, su iniciativa consistía en eh, impulsar una biblioteca dentro de un espacio como esto de que por sí ya es un reto muy grande pero que hubo una respuesta muy buena por parte de, de la gente que vivía en esa ocupación y además el sábado pasado durante el desarrollo de, de, de, esa, de, de, esa, de los laboratorios que han estado organizando en esa, para, para constituir la biblioteca había la figura de un payaso que ha dado muchísima alegría a la situación ¿no? y que contaba como contaba Marilena, que han convertido como un poco la tragedia de la situación, que es una situación muy dura para mucha gente, en una alegría y que, y que la gente que vivía ahí, pues ha vivido ese momento muy alegre y que pudo compartir qué es lo que, es lo que esperaba que fuera esa biblioteca para ellos. Así que ellos se han apropiado mucho de este proyecto y, y lo han vivido con, con una alegría en ese momento. Así que muchas gracias y, y enhorabuena, Marilena, por ese trabajo tan, tan, tan necesario que habéis hecho en ese espacio. Bueno, eh, seguimos con Soraya y luego Angelotti. Hola, eh, pues para nosotras ha sido un poco, como decía Florencia, la, la diferencia entre 2020 y este año es que de alguna manera en 2020 estábamos todos confinados y no esperábamos mucha respuesta de participación y, y el hecho es que tuvimos eh, en dos días teníamos ya el, el doble de las personas eh, del de la aforo inscritas. Este año ha habido muchos más llamadas antes para preguntar que las propias inscripciones, que también ha habido eh, más de una docena de inscripciones, pero muchísimas personas para preguntar porque en el País Vasco en concreto eh, íbamos viendo que a medida que se acercaba el tiempo del laboratorio el, el, el tema de los contagios subía muchísimo y empezaban a poner más restricciones, más restricciones, más restricciones y hemos visto, eh, como decía la compañera, esto de a última hora tener que eh, llamar a personas de lista de espera porque quizás algunas personas que estaban inscritas tenían a alguien positivo en casa y no podían salir o o los niños habían dado positivo en el colegio y no podían dejarles solos, o un montón de casuísticas en este sentido, personas que iban a, a venir de fuera del País Vasco que, que no podían venir porque la situación estaba empezando a estar como muy hinchada. Entiendo que esto es algo que estamos viviendo todas y todos en general en todas partes, pero no nos esperábamos desde el laboratorio que este año fuera más complicado que el año pasado. Quizás porque el año pasado las personas estaban en casa y quien decidió venir. Eh, Simplemente estaba en su casa y decidía venir, pero la incertidumbre y la inseguridad de, de lo que dices hoy, si mañana lo puedes cumplir, ha sido muy grande. Eso ha sido un poco lo que nosotras hemos, hemos vivido. Adquirir compromiso en una situación como la actual es, bueno, es, es un poco complicado. Gracias, Soraya. La verdad que tienes toda la razón. Se de por sí... Organizar un laboratorio, como comenté antes, es ya estar gestionando todo el tiempo con la incertidumbres, eh, organizar un laboratorio en época de pandemia es, es un nivel más allá. Así que tenéis muchísimo mérito de haber llevado a cabo todo, todo lo que estáis haciendo y la situación de ahora. Pero también la situación de ahora de pandemia, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Esas iniciativas como sí. los laboratorios que estáis haciendo. Así que, bueno, muchas gracias y gracias. seguimos con Jolotil. Hola, pues nosotras somos del laboratorio de reinvención participativa en museos y nosotras tuvimos una crisis justo de participación en el laboratorio porque había muchas personas que eh, no hablaban, que no este, externaban lo que, lo, que, lo que sentían en ese momento y entonces tuvimos que dedicar una sesión entera a eh, que hubiera una, un porqué, ¿no? Este, estamos aquí para que las personas participen en los museos y nosotros mismos no estamos participando, entonces fueron momentos angustiantes, creo que nos hizo falta también un poco de preparación previa para llegar a esa parte, pero también, como dice Mariana, o sea, confiar en la ciudadanía porque eh, realmente una de las promotoras era la que agarraba y ponía este sonido, cuando nadie hablaba, ¿no? Entonces era como eh, grandioso. Además, ella misma empezó a animar con memes, ¿no? Este, Todas la, las, las sesiones. Las voy a mostrar así como súper rapidísimo, ¿no? Ahí están públicos participativos con ganas de integrarse. Sabemos que lo están, pero... Y bueno, ella empezó a realizar estas... Este, Publicaciones, ¿no? este, la pandilla del otro museo volviéndose a plantear minu minuciosamente la dirección que tomaría su prototipo, ya rifándose para la recta final para acabar el prototipo los resúmenes de las reuniones, no de qué queremos, otro museo, para qué lo queremos, para motivar nuevas formas de participación y cómo lo lograremos ¿no? con un prototipo que ayude a crear modelos y prácticas horizontales para participar en la, en la vida cultural. Y finalmente, después de que ella vio que se logró eh, el prototipo del otro museo, pues envió también unos memes que animaron eh, justamente a la participación de las personas. Me encantan, me encantan y que bueno, ¿no? como el amor se abre camino al final y, y vamos, lo del sonido grillo casi lo he puesto, lo tenía que haber puesto a principio de la sesión de hoy cuando nadie se quería arrancar, así que lo voy a descargar también y para esas situaciones voy a hacer lo mismo. Bueno, muchas gracias y ya eh, Julián, Carolina y, y Ratón Lab y ya pasamos a, a la siguiente pregunta. Hola, eh, no sé si me oís. Sí. ¿Me oís por ahí? Sí, sí, sí, sí perfecto, adelante. Bueno, me eh, voy a porque soy aquí en la, en la biblioteca, por lo menos saludaros así. Bueno, eh, que, bueno quiero dar ante todo las la gracias a, a toda la organización de ministro de Cultura y a por la por darnos esta oportunidad de organizar un laboratorio ciudadano porque es una una forma de poner en valor todo lo que las bibliotecas hacen y pueden hacer en la comunidad. Eh, bueno, nosotros hemos tenido unos inconvenientes a la hora del desarrollo del laboratorio y estamos en una fase muy incipiente. Estamos todavía en la convocatoria de proyectos y ya por lo menos tenemos aliados, organizaciones que nos van a ayudar y ya queremos abrirlos a toda la ciudadanía. Pero bueno, eh, lo que sí eh, quiero decir es invitar pues que, que nadie se desanime, que siga adelante y nosotros pues yo tengo mucho, mucho miedo, mucha incertidumbre de si va a salir bien o no, pero bueno, estamos ahí intentándolo y, y sé que tenemos vuestro apoyo. Eh, entonces pues nada, nada más que quería decir eso y estamos en, en una fase que bueno, ahora mismo tenemos pues planteado tres proyectos pero los tenemos que ir desarrollando y empezar ya un poquito más adelante. No nos va a dar tiempo a documentarlo como nos hubiera gustado, pero bueno, seguimos adelante y, y ya está ahí. No nos faltan ganas y sabemos que estamos que estáis ahí, como, como ya os he dicho antes. ¿no? Bueno, pues nada más que eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, eh, Julián, y te deseamos mucha suerte. Eh, ahora en esas nuevas etapas que vais entrando, y como comentamos antes, como recuerdo, Yorotil, eso tranquilo, son momentos de incertidumbre. Los momentos previos de la organización o laboratorio son los más complicados, pero eso, confiar en, en la gente y trabajar mucho en la divulgación, y ya verás que todo va a salir bien. Ajá. Bueno, Carolina. Eh, hola, Mariana, Diego y pues todos los que estamos presentes en la clausura, ¿no? Pues mil gracias eh, a Media Lab a todo el Ministerio de Cultura, a todas las instituciones de España, yo vivo acá en Colombia, que nos han colaborado en el acompañamiento. Para mí fue fundamental el acompañamiento porque esa es mi primera vez desarrollando un laboratorio ciudadano, entonces... Creo que mis palabras son más de, de agradecimiento por la oportunidad de, de empezar este proceso. Me encanta el trabajo voluntario, me trabajo con la gente, con, sobre todo con los niños, con jóvenes. Y empezar este laboratorio, pues no fue sencillo, porque empezando por la convocatoria, lograr que la gente empezara como a entender. Pero a pesar de la, de la cantidad pequeñita con la que empecé, eh, fue motivante porque la respuesta que recibí y lo que se generó después de eso es lo que me da pie para que el, el próximo año pues continuemos en la siguiente fase. Entonces espero más que todo contar con el apoyo decidido de, de Medialab para poder eh, apalancar este proceso y pues los que se vayan sumando a ello. Entonces mis palabras son de agradecimiento. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. También agradecemos, agradecemos a ti por todo el empeño y todas las ganas que, que estás echando ese proyecto y, y seguiremos, seguiremos. Bueno, ya cerramos este turno de preguntas con, con Ratón Lab. He visto que alguien más ha levantado la mano, pero como comenté, tenemos que avanzar ya con la siguiente pregunta, así que te, te invito a, a v la flor a, a participar ya en la siguiente ronda. Así que, Javi, cuando quieras, tienes es la palabra. Pues, eh, nuestro, el formato que, que elegimos para este curso fue el de laboratorio vecinal. El curso pasado intentamos un laboratorio escolar, pero fue imposible porque ningún colegio, ningún AFA, ningún AMPA, nadie, nadie con, el, con el tema de la COVID, pues, eh, se apuntó para esto. Este año eh, apostamos por, un, eh, por otro formato, que el laboratorio vecinal, que es una cosa más abierta, porque el vecino, no hace falta que fueran colegios, aunque Básicamente, la ciudad la hemos tenido con las con ciudades relacionadas con colegios. Y la práctica diaria, pues ha sido que los vecinos no saben qué es un laboratorio, un, un laboratorio ciudadano, y ni vecinal, ni laboratorio, ni nada. Con lo cual, hemos tenido que ir sobre la marcha, partiendo del Telegram, de las conversaciones cruzadas y al final hemos sacado un formato que la gente acaba entendiendo que es la charla-taller. simplemente pues es un coloquio habitual, como los que tenemos por Telegram o por un chat como este, solamente que al final de la, de la sesión pues sacamos una página o bien en un blog o un site donde se, se elabora todo lo dicho, se ordena todo. Entonces, claro, la gente sale con una sesión de que, bueno, que no se ha perdido el tiempo, sino que, que el tiempo se ha aprovechado en un formato que, que, que es visible, que se, se ve enseguida que se acaba la sesión. Y lo bueno de, estos, de esta charla taller y estos, estas páginas que se hacen de, en estas sesiones es que sirven para otras. Por ejemplo, hicimos un prototipo para, teórico para el curso eh, en uno de los proyectos que era eh, la red escolar de movilidad y eso lo aplicamos a una, a una revuelta escolar concreta de Madrid, una revuelta, concreta de eh, revuelta escolar de retiro. Entonces, ahí hicimos claro, un modelo más sencillo porque la gente seguía sin entender qué es esto los laboratorios, pero ya tenemos ese prototipo y a partir de ese prototipo, a cualquier sitio que vayamos, pues ya tenemos algo de lo que partir y eso se entiende bastante bien, así que es un programa de lenguaje, la metodología es la misma, pero hay que cambiar un poco el lenguaje y es la, la experiencia que podemos aportar aquí y para el resto de, de, esta, de esta sesión, por ejemplo, tenemos más que esto, la charla-taller como, como un formato para trabajar con, con los vecinos. Perfecto, muchas gracias Javi, la verdad que os fuisteis... Adaptando a, a diferentes formatos muy bien, ¿no? El laboratorio también es eso, es estar vivo y constante movimiento y constante adaptación a nuevas situaciones, nuevos contextos. Y bueno, pues muchas gracias por haber compartido esas diferentes experiencias, eh, esas anécdotas y esas situaciones inesperadas porque, porque siempre surge, ¿no? A veces cuando, cuando hacemos eh, esos encuentros mucha gente dice, ah, sería interesante que hablaseis de eh, cómo solucionar problemas que surgen en un laboratorio, pero la verdad que es muy complicado, que los problemas eh, siempre van a surgir por donde uno menos se lo espera. Y lo importante es estar ahí, saber, saber eso, solucionar el imprevisto y gestionar esas, esas incertidumbres. Bueno, pasemos a, a la siguiente cuestión de debate, que es eh, que nos gustaría escuchar eh, cómo habéis vivido las eh, colaboraciones en, en la hora de organizar vuestros laboratorios, ¿no? Como hablar de la, de la potencia de esas colaboraciones entre diferentes organizaciones, diferentes personas diferentes colectivos, es decir, qué tipo de, de conexiones habéis entablado a la hora de organizar vuestro laboratorio, qué alianzas se han generado, sea mediada por nosotros, o sea, otras alianzas que vosotros mismos habéis construido, porque siempre insistimos ¿no? que un laboratorio no se, no se hace solo, es muy difícil hacer un laboratorio solo, entonces nos gustaría escuchar vuestras experiencias de, de colaboración, con quién os habéis aliado, cómo habéis eh, construido ese, esos puentes. Bueno, empezamos con Eleane Martínez de Pollen, de Proyecto Pollen, Tienes la palabra. Y luego a Uve La Flor, no sé si quieres hablar en este turno que tenías la mano levantada antes. Así que vamos, Eleane. Sí, bueno, eh, creo que con esta pregunta es donde más también nos gustaría participar porque las colaboraciones que se hicieron aquí en polen fueron lo que con lo que se logró realizar el laboratorio. Entonces, eh, nosotros tuvimos como, inclusive pensábamos como en capas, de, como en una cebolla de capas de colaboraciones este, para, para las diferentes etapas del proyecto. Entonces sí tuvimos una primera red de colaboradores, de instituciones, tanto públicas como privadas, eh, que, que aportaron con ideas, con conocimientos, que nos estuvieron escuchando al principio también en esta locura, porque de repente... Era bastante loco todo lo que estábamos haciendo y era además, siempre fue un concepto muy difícil de comunicar a las demás personas, ¿no? También tuvimos que ir adaptando mucho el lenguaje de lo que era el laboratorio para que pues realmente la, la, la comunidad de personas lo, lo, lo integrara y lo, y lo entendiera pues como, entendiera este concepto que nosotros queríamos transmitir de, de hacer comunidad por el bien común. Eh, con el nombre de Laboratorio Ciudadano, que es de repente lo complicado. Entonces tuvimos esta primera red de colaboradores, de gente que nosotros conocíamos y que sabíamos que también aquí en, el, en la población tenían proyectos, han trabajado, o que es gente muy emprendedora que sabíamos que quería colaborar, y entonces ellos estuvieron dándonos acompañamiento en esta primera etapa de, de la difusión del laboratorio, que nos sirvió muchísimo. Y después eh, vino otra etapa de colaboración también con, con las personas que dictaminaron los proyectos, en la cual pues ya inclusive integramos a personas de instituciones públicas, tanto del gobierno eh, local como de, de, a nivel del estado de aquí de Puebla. Y, y al final, eh, pues obviamente la colaboración más bonita fue eh, la de las personas que se integraron como tal a los laboratorios, este, sí fue también nosotros sí, fuimos siempre con la incertidumbre porque en un principio no teníamos propuestas no sabíamos ni siquiera si se iba a presentar una al final se presentaron siete eh, el jurado dictaminó tres eh, y de estas tres hubo una una de las, de las de los laboratorios que no tuvo inscritos como tal entonces lo que se hizo fue que otro laboratorio bueno, pues eso es en general nuestra participación. Perdona, Eliana, estaba muy interesante lo que estabas contando. La verdad que fue toda una aventura de diferentes colaboraciones, pero el tiempo es implacable. Y bueno, gracias igualmente por compartir y seguimos con Beatriz. Bueno, en, en nuestro caso la colaboración eh, a través de entidades y, y de otros agentes culturales del territorio eh, nos ha costado bastante, pero sí que a última hora eh, se, se nos eh, añadió eh, un agente cultural eh, bastante potente de aquí de, de la ciudad, que es Casa de la Música, y allí pudimos hacer el, el ensayo de la penúltima sesión se hizo allí eh, en Casa de la Música, estuvo muy chulo y después aparte eh, justo ha empezado también un proyecto municipal eh, de música en vivo en las calles y entonces hemos aprovechado y como cierre de, de los talleres eh, se hizo la, la actuación en, en la calle, una actuación en vivo. Qué bueno y, y qué mejor espacio que más, o sea, un espacio que mejor representa un laboratorio que la calle, ¿no? Qué más abierto y participativo que eso. Y, y qué bueno la Casa de la Música. Qué, es que es eso. Cuanto, cuanto más aliados tengamos, cuanto más instituciones, grupos, colectivos estén acompañándonos en el camino, pues claro, más, más ricos del proyecto. Y bueno, ahora tenemos Larisa y Arturo y luego Mar Rodríguez. Larisa. Adelante. Bom, eu passo licença também para falar em português. É... A gente também teve algumas surpresas no processo de colaboração. A ideia inicial era fazer a partir de uma biblioteca do instituto onde eu trabalho. E acabou que com a questão da pandemia também ficou inviável fazer, pois a biblioteca estava fechada e acabamos formando um grupo auto-organizado fomos abraçados por uma instituição local, um centro de inovação que tem a visão de inovação para negócios, mas que acabou ampliando essa ideia de levar a inovação para a cidadania, para a questão social e para a questão ambiental, e acho que o, a grande lição foi que ao invés de se tornar uma colaboração para uma ação pontual, esse grupo acabou se fortalecendo e agora quer levar adiante, já temos inclusive uma programação para o ano que vem inteiro. Ah, excelente, Darisa. Muito obrigado. Eh, además lo que nos has contado va a enlazarlo con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la continuidad y e, e tal. Entonces ya has dicho que esa conexión que al principio era tan improbable, no, que pasaba de ser una biblioteca, un espacio como tan abierto y tan público a un centro que trabaja con innovación de, de negocios y tal, haya decidido acoger el proyecto y, y que luego no haya sido solo puntual, sino que continúe en el tiempo, es, es, es un caso muy interesante, ¿no? Y, y también, como nos dicen a eso, que a veces hay que apostar por conexiones improbables, que, que los frutos de ahí pueden ser eh, muy potentes también. Eh, bueno, seguimos con Arturo. Gracias, Larissa, y mucha suerte también en ese proyecto de continuidad que tenéis. Gracias, Mariana. Hola, mucho gusto a todos, a todas. Me da mucho gusto presentarles. Bueno, yo soy el organizador del Dixoma Lab aquí en Puebla, México. Eh, como el nombre, lo, desde el origen del nombre, el, el objetivo fue precisamente esta, lo, lo, donde va a redirigir esta pregunta, que era el tema de, de generar alianzas eh, para escalar acciones en el espacio público. Hay muchas iniciativas desde el enfoque ambiental y cultural en las que eh, a mí me interesa y estoy involucrado de alguna forma. Y bueno, a través de la plataforma del laboratorio creo que funcionó bastante, en principio por la selección de ocho proyectos que tuvieron que ver con eh, iniciativas de todos los sectores, desde el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil se involucraron, eh, que tiene que ver con temas de cine, de música, este, de arborización urbana, eh, de educación, de derechos humanos, el equipo de fútbol del Estado también se involucró, eh, y bueno, después en cuanto a agentes implicados, eh, también la sede, también tuvimos una respuesta bastante buena, eh, tuvimos el Museo Urbano Interactivo, que es el Tecnológico de Monterrey aquí en Puebla, se involucró también la Secretaría de Educación Pública, con el Consejo de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Arquitectos, el Movimiento Animalista, que tiene más de 100 organizaciones aquí en el Estado de Puebla, y bueno, precisamente ya en el diálogo en el que se encontró en el laboratorio del Rizoma para ver cómo escalar todas estas iniciativas y acciones que hace cada organización en su día a día, es cómo llevarlas a una ruta de política pública. Y bueno, una de las proyecciones amplias que tenemos a, a un mediano y largo plazo es generar eh, una política pública o encaminar la Carta de los Derechos Culturales para el Estado del Pueblo en donde ya hay una, una alianza también o un, o un encadenamiento con plataformas de la UNESCO, y con otras secretarías del estado, tanto con universidades y colectivos, este, asociaciones que tienen que ver con, con medio ambiente, este, organizaciones que también nos están, digamos, avalando en temas de, de en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel internacional. Entonces, creo que esto fue una, una experiencia en cuanto a temas de alianzas bastante sólida y que es el principio para empezar a generar más generaciones de este rizo malado. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Eh, la verdad que habéis dicho justicia a vuestro nombre. <risa> no, no habéis podido ser más rizomáticos. Hasta un equipo de fútbol <risa> habéis metido ahí en el ajo. Y, y la verdad que, que es muy bonito porque, claro, cuanto más, más instituciones hay, organizaciones o colectivos, o, o lo que sea, el laboratorio va a llegar a más gente, ¿no? Y llega a más gente que a veces no es la gente que habitualmente participa de ese tipo de dinámicas. Entonces, hace que el proyecto sea a un, a, que tenga un, mucho más incidencia en el territorio. Así que perfecto, seguimos con Mar Rodríguez y a v. la Flor. Nada, pues hablo del laboratorio Rompendo Reglas Lab, que es un laboratorio que trabaja por la menstruación digna y eco saludable y a nivel de alianzas y de relaciones entre los diversos roles del laboratorio, pues que, quería resaltar que... Mmm, este formato metodológico ha dado pie a que hubiera mucha porosidad entre los límites institucionales y entre agentes de diversas, eh, ubicados fuera dentro de la universidad y también con diversos roles. ¿no? Eh, que la experiencia que tenemos es que gente muy diversa ocupando roles teóricamente establecidos pues se han ocupado de funciones inicialmente no pensadas para ellos o para ellas ¿no? y eh, eso ha hecho que eh, instancias eh, muy diferentes desde servicios institucionales ONGs, bibliotecas municipales, eh, profesionales de muy diverso tipo, estudiantes, al, eh, profesorado y técnicas de, de diferentes servicios de la universidad hayan eh, tenido eh, relaciones, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo hayan colaborado no desde eh, los roles o las funciones predeterminadas que, que asignamos. ¿no? Entonces... Eh, muy interesante el establecer alianzas, incluso también con otras universidades, pero eh, también mmm, haber comprobado que eh, se asumen funciones y, e, e iniciativas que más, van más allá de, de, de lo que tenemos como pensado, asignado, desde, desde posiciones más <risa> tradicionales. Y otra cosa que cabría señalar respecto al establecimiento de sinergias y alianzas son las ganas de la gente por subirse a, a actividades o, o iniciativas que no son las eh, tradicionales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Eh, es súper importante todo eso que has señalado y, y que has compartido aquí. Y, y eso, la verdad que es, es bastante inspirado lo que nos cuentas. Bueno, seguimos con Aube La Flor. Hola, hola, Aube La Flor. Asociación Vecina de La Flor. Eh, Nosotras, eh, bueno, en todo el tema de la colaboración, eh, digamos que la, la inicial que habíamos pensado y, y habíamos eh, pretendido no se, no se concretó porque eh, las compañeras de la biblioteca del distrito eh, estaban en, en fase de, de traslado de, de muebles, por así decirlo. Y entonces no, no podían sumarse, y tampoco eh, el IES eh, de, del distrito que habíamos, que habíamos seleccionado. Entonces, bueno, pues las colaboraciones han sido fundamentalmente de las personas que se han sumado. Eh, sobre todo, hay que contar con dos, eh, con dos brazos eh, colaboradores muy importantes. Una ha sido eh, Noemí, que ha sido la, la, digamos, el brazo artístico del laboratorio del barro y entonces bueno pues eh, ha sido una colaboración eh, fundamental eh, porque ha traído a mucha gente y, y luego el otro caso ha sido las personas las eh, compañeras y compañeros que, que hacen Onda Violeta que es la radio comunitaria de, del distrito que está ahí en el, en el centro comunitario de Guatemala y que también han, han, han colaborado, bueno, y están colaborando porque esta semana todavía tenemos, eh, me, eh, vamos, tenemos grabación de, de tres programas, además, ¿no? Eh, porque no hemos terminado eh, todavía el laboratorio. Bueno, pues eso, eh, ha sido fundamental eh, esta colaboración eh, y desde luego las personas que se han sumado después a los, a los talleres. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Eh, y la verdad que he señalado aquí algo importante porque a veces cuando hablamos de colaboraciones, alianzas, ¿no? Pensamos de que hay que hacer, mmm, como o sea, aliarnos, juntarnos solo como, nos, que nos referimos solo como a, a otras instituciones, instituciones grandes, o grandes organizaciones, eh, y no tiene por qué ser así, ¿no? Aquí, como contaste, que, que la colaboración de dos personas en concreto fue muy importante para impulsar vuestro proyecto, así que a veces sucede, os podéis aliar, o mejor con un, un ayuntamiento, una gran ciudad, que muchas veces eh, entra como, como colaborador en el proyecto y luego su participación es mínima, o no, a veces puede participar activamente, pero a veces grandes organizaciones... Eh, simplemente están ahí de una forma casi simbólica. Sin embargo, hay personas o pequeños colectivos que van a participar con mucho, con, con mucho más interés y que son una mejor persona de eso, que pueden articular mucho más que lo haría una gran organización. Así que también no podemos olvidarnos de esos, ¿no? de, de, de, de juntarnos con esas personas que también tienen esa, esa capacidad de dinamizar y articular en su, en su entorno, en su territorio. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar a, a esta cuestión o si no pasamos ya a la, a la última, al último planteamiento de la sesión, que es eh, hablar, como la idea es ahora, hablar un poco del, del futuro, ¿no? De una, Así que voy a hacer un, una pregunta muy sencilla, que es, ¿creéis que vuestra experiencia, vuestro laboratorio, vuestro proyecto, tendrá eh, continuidad o tendrá arraigo dentro de la institución o dentro del territorio que se ha puesto en marcha? Soraya, Norotí, Alicia, uh, ¡cuánta gente a la vez! <risa> Vamos, todos, qué bien, qué bien, eso, eso, eso tiene buena pinta. Bueno, empezamos con Soraya, la Alicia, Florencia, Sonia y Estela, Kelly, Beatriz, bueno, os voy a pedir entonces que seáis muy, muy breve porque la sesión está prevista, que termine a las seis y media, tenemos aquí los técnicos detrás que nos están ayudando y tal, entonces no podemos tomar mucho más tiempo de la gente, con lo cual, eh, eso, os pido que intentáis resumir eso en, en una frase para que podamos eso, llegar a tiempo y que todo el mundo pues, pueda compartir su, su idea de futuro. Vamos allá, Soraya, empiezas tú. Bueno, por nuestra parte, de alguna manera ya este año habíamos extendido la posibilidad, viendo un poco lo que sucedió el año pasado, este año eh, afianzamos realmente el, el ImaSilap, el lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas, que es el laboratorio del que, del que venimos, y lo que hicimos fue... Eh, también extender otro proyecto que son unas jornadas de divulgación y sensibilización en alimentación consciente. Entonces, en este sentido, de alguna manera, eh, conectando con lo de las alianzas que decías antes, nuestra fórmula ha sido intentar abrir a, a todas las colaboraciones posibles, ya fueran a través de convocatorias artísticas, a través de convocatorias públicas, a través de, de todo aquel... Eh, persona o, o colaborador, colaboradora o institución que se qu quisiera sumar, ¿no? Y perfecto. por nuestra parte ya nació en 2020 con la, con la previsión de quedarse, así que haremos todo lo posible, siempre, sí. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, Soraya. Eh, seguimos con Jolotil y pedimos que por favor las próximas intervenciones intenten ser un poquito más eh, reducidas para que todas podamos compartir. Claro que sí, nosotros en 2020 nos eh, eh, enfocamos a laboratoria y 2021 lo apoyamos todo en la implementación de laboratoria y ya hay varios museos que están implementando los prototipos. En este eh, prototipo en específico, igual el próximo año, lo único que planeamos es trabajar en la implementación porque si no, no tendría sentido el llevar a cabo este prototipo. Entonces, vamos a. Buscar las redes de museos que estén dispuestas a adoptar este prototipo y dar el acompañamiento uh, mes por mes. Y durante todo el año solamente vamos a hacer eso. Ya no vamos a sacar otro nuevo laboratorio hasta que tengamos en claro que este ya se está uh, llevando a cabo, implementando. Está muy bien, Jolotile. Es muy buena estrategia eso. Un paso de cada vez, ¿no? Vamos, Alicia. Bueno, sí, lo tengo que resumir en una frase, es el futuro está siendo presente y eh, de los cuatro laboratorios, tres eh, se han organizado ya como grupo y a la semana siguiente ya habían quedado para acabar el documental, el mural, el, el mural de Flores Secas y la Orquesta de Improvisación está pensando cómo, cómo organizarse. O sea que, bueno, para mí esto ya es el éxito de los laboratorios. Totalmente de acuerdo contigo. Felicidades, Alicia. Florencia. Bueno, nosotros en el 2020 como que creamos muchas redes de colaboración. Este 2021 tomamos como eje el juego, uno de nuestros ejes principales, el juego como tutor de resiliencia. Y lo que nos emociona mucho es que sí, tenemos una continuidad de los proyectos que se desarrollaron en este 2021 y vamos a, a trabajar el juego también como tutor de resiliencia también para adultos mayores, entonces esto también nos, pues, nos emociona mucho que, que se, que se que surjan estas nuevas vías y rutas. Muchas gracias. Muy, muy bonito, Florencia, muy bonito. Mucha suerte con, con esa nueva iniciativa. Eh, Sonia. Olá. É, os dois projetos elaborados na, no nosso laboratório estão em andamento para o ano que vem e um negócio aqui. com parceria já público-privada e eles vão. Aqui eu queria mostrar este e esse. Eles, os dois propONENTES estão com os projetos né, já encaminhados e o ano que vem para desarrollar todo él todo y la idea es llegar en otras ruas y en otros barrios, pero ¿no? ya hay parcerías formadas para eso. Excelente. Que... Eh, excelente, Sonia, excelente noticia. Sonia comenta que los dos proyectos que se han desarrollado van a continuar, que tiene colaboraciones público-privadas, así que, que, que siguen. Y, entonces, muy buenas noticias. Eh, Estela. Bueno, desde Pacificar, Arte y Ciencia por la Paz, eh, hoy presentamos nuestro libro digital en el que participaron más de 40 personas eh, con expresiones de paz, y eh, tenemos un grupo de psicólogas que van a trabajar sobre las emociones que entorpecen las estrategias para recuperar la paz interior, y tenemos un montón de proyectos para cuando pase este diciembre intenso, eh, así que estoy en condiciones de decir que lo mejor está por venir, así lo veo hoy. Qué bueno, Estela, que digas eso, que lo mejor esté por llegar, así que a disfrutar lo bueno que esté. Es este conectado Madrid. con gente maravillosa y, y el proyecto está alojado en la web de Labs bibliotecarios. así que esa es la sede. Muy bien, lo has gracias. hecho muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos, Beatriz. El laboratorio se ha planteado como un programa artístico Urban Lab en el que es un espacio de creación artística que se ha iniciado con el proyecto de con el proyecto musical eh, de rap pero eh, sí que lo planteamos dejar abierto para futuras creaciones artísticas eh, a nivel pues de, de grafitis de, de murales artísticos de book trailers o sea que, que el programa espero que, que siga adelante con otras creaciones y seguro que será así <risa> Gracias. No, no. Vamos con Kelly. Eh, muchas gracias a todos. Pues la verdad es que me siento complacida de estar aquí con este grupo. Pues eh, Biblio Libre, gracias a Dios ya hay un proyecto para construir eh, en dos corregimientos en la zona rural. Nos faltarían cuatro y pues la meta es eh, que, que, pues que todos los corregimientos tengan su, su propia Biblio Libre. Entonces con el favor de Dios seguiremos para completar la tarea y pues que este laboratorio le, le sirva a toda la, la comunidad rural, que es donde más difícil nos queda llegar eh, con nuestros servicios bibliotecarios. Totalmente, Kelly. Habéis hecho un lindo trabajo en el territorio que, en, en que estáis. Y sin duda tenéis ahí un reto añadido, pero, pero vamos, que habéis hecho un, un trabajo increíble. Bueno, seguimos con Xiomara. Hola, este, bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros le apostábamos era la sostenibilidad del proyecto, el laboratorio, pero también la continuidad. Y bueno, nuestra red de laboratorio está en Venezuela, está promocionada por una universidad privada, que también está promovida por una ONG, de Desarrollo Social. Y nosotros estamos muy convencidos de que esto va a continuar porque las organizaciones que están presentes allí están incorporando en su, en su en su dinámica institucional lo que es la planificación del laboratorio yo creo que este es un comienzo y no solamente ellos sino también los actores que han formado parte la semana pasada hicimos el proceso de socialización de los proyectos y bueno hubo mucha eh, dinámica mucho compromiso yo creo que ahí es donde está el detalle de que esto continúe verdad que nos sentimos muy contentos con este, con esta propuesta que están en diferentes estados de Venezuela. Muchas gracias, Somara. Perfecto, ya estamos eh, terminando. Nos queda Larisa. Y no sé si alguien más quiere añadir algo. Larisa? En nuestro caso también, yo creo que la gran preocupação agora é como dar suporte para as equipes que saíram, né, com os projetos que saíram e como que a gente consegue fazer com que eles ampliem também as redes deles e aprofundem o debate, o diálogo que existe em cima de cada um dos temas, então a gente tem planejado um conjunto de desconferências, é, temáticas para os próximos seis meses é, ao longo, né del próximo año. Sí. Esa, esa Larissa contaba que eso que están pensando en la continuidad de los proyectos, entonces han programado una, un ciclo de lo que han llamado desconferencias, ¿no? Que son, imagino, como conferencias, pero en una forma, de, en un sentido como más informal y más próximo durante los próximos seis meses y es una excelente manera de mantener viva la llama, ¿no? De mantener la la red activa y que la gente pues siga construyendo juntos. Así que Genial. Y ya, eh, Arturo, ya vamos con las últimas intervenciones de la sesión. Si, si alguien eso quiere decir algo, pues es el momento de levantar la mano y, y si no, ya pues vamos a, a concluir el encuentro. Gracias. Bueno, solamente concluir con la parte de que en esta fase del Rizoma Lab, digamos, fue la, el encuentro estratégico porque ya se está proyectando un cronograma de actividades, ya sea mensual o cada dos meses. Y también se está platicando de cómo cofinanciar, en, en, de una manera de cooperación vía proyectos, cómo cofinanciar todas las iniciativas como para escalar a, esta, a estos, estas dinámicas de políticas públicas. Entonces, sí habrá seguimiento. Perfecto, fantástico. Sí, llegar a, a convertir los proyectos en, en políticas públicas es, es todo un reto, pero claro, es, es, es uno de los mejores objetivos ¿no? a los que podemos aspirar. Bueno, Elani. Nosotros eh, con dos de los proyectos que tuvimos, pues tuvimos la participación también de dos preescolares. Entonces, pues los prototipos se realizaron pues para beneficio de los niños que estén inscritos en estos preescolares y se planea que próximamente pues se repliquen en otras instituciones. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que antes os asusté con la cancioncita y ahora fuisteis súper concisas, pero bueno, ha quedado ha quedado muy claro. Y, y bueno, yo creo que ya vamos terminando esta sesión y decir que, que fue una conversación súper emocionante, súper inspiradora y, y creo que habéis dejado aquí muy buenas ideas para, para los futuros laboratorios. Hemos yo creo, por lo menos yo de mi parte personalmente eh, he aprendido muchísimo y he apuntado un montón de, de ideas para, para seguir. Y vamos ahora con el último bloque de vídeos y luego nos volvemos a juntar para Diego Laura harán una brevísima despedida. Ya nos despedimos nosotros y, y, hasta, la, y hasta el próximo curso. Bueno, seguimos con, con el último bloque de vídeos que nos habéis enviado. Hola, somos del Laboratorio de Lisboa. Há dois dias, e estamos muito contados, sentimos as pessoas próximas umas das outras no final, e também aprendemos muitas coisas mais. E adora, foi uma experiência fantástica, completamente maravilhosa. Os resultados foram fantásticos, então deu muito a pena. Eu sou responsável pela documentação e a avaliação do laboratório. No início fiquei assustadíssimo com a tarefa, principalmente decidimos enfrentar o ciclímetro, não atendo bem, mas agora que já estamos a obter resultados, já estamos no processo de avaliação, estou muito, muito contente. Pronto, acompanho mais laboratórios. Olá, eu sou Arturo Reyes, os saludo desde Puebla, México. Soy el organizador del Rizoma Lab, que ha tenido muy buena respuesta con 16 plataformas de todos los sectores de la sociedad que se están involucrando. Eso solo es el principio para iniciativas que dinamizan los espacios urbanos. Saludos. Desde Zapallán, Colombia, nuestro laboratorio Vibro Libre lleva una biblioteca en tu corazón. Ha sido de mucha inspiración. Ya se han sumado varias entidades. Con el favor de Dios en el 2022, se van a construir dos libros libres en el corregimiento de los cerritos y piedras pintadas. Gracias a la España por esta linda oportunidad. Yo me chamo Catarina Cis, soy la idealizadora, fundadora y e gestora do Instituto Educar, Espacio de Leitura, Mediación y e Formación de Leitor. Mi instituição participó del Laboratório Cidadão y e el título de nuestro trabajo fue a leitura como protagonista da história de ser criança. Foi um trabalho riquíssimo, com a equipe multidisciplinar, e durante uma semana nós trabalhamos juntos. Eu creio que o Laboratório Ciudadano é uma oportunidade valiosa para fortalecer o liderazgo e utilizar o ensino e a literatura como uma formas de herramientas metodológicas e de mediação para lograr a co-creação e a solução a diversas problemas. Impulsar los laboratorios ciudadanos desde las bibliotecas públicas implica un nuevo concepto de biblioteca en el que las personas se encuentren, las personas dialoguen y construyan juntas las propuestas ciudadanas. Así, los laboratorios se convierten en una oportunidad para imaginar espacios, comunidades inclusivas y accesibles. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el debate. Creo que... Igual que igual que ha comentado Mariana, creo que ha habido muchas ideas muy interesantes y, bueno, ha sido un debate muy muy enriquecedor. Nada, eh, solo eh, despedirme y, bueno, y emplazaros a que sigáis eh, conectados a través del Telegram o a través... O sea, la web va a estar ahí habilitada, el, el foro va a estar... Va a estar habilitado y, y bueno, sigue la comunidad, sigue, sigue viva aunque esta, esta edición se, ya, se, se finalice con esta, con esta sesión. ¿no? Eh, os iremos informando sobre bueno, el año que viene, la edición del año que viene, cómo será y bueno, eh, estad atentos y, y bueno, nos vemos. Muchas gracias y hasta pronto.